Bienvenido al curso de Estructura de Datos. En esta oportunidad me permitiré darte algunos alcances de cómo se va a desarrollar esta asignatura. En el ámbito informático y en el desarrollo de programas, nos permitimos almacenar datos de diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, si es que queremos hacer itinerarios para un viaje, necesitaríamos almacenar datos de una ciudad, el nombre, cuánto tiempo de estadía estarías, el presupuesto que tú tendrías que tomarte, por ejemplo entonces, con la programación y la estructura de datos, nos permitimos pues representar distintos tipos de realidades, como tipos de datos abstractos, por ejemplo, ya sean las pilas o las colas, entonces sería importante saber cómo desarrollar las cestas, o por ejemplo, cómo representar con la programación este tipo de situaciones. Básicamente, la estructura de datos permite la aplicación de algoritmos que permiten representar tipos de datos abstractos, ya sean de manera estática o dinámica. Soy Edson Raúl Lazo Álvarez, Ingeniero en Informática y Maestro en Administración Estratégica de Empresas con 11 años de experiencia en la docencia universitaria. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.